Marginal Lo hacemos por diversión Ey, baby Listen to me Y es que baby, tú, tú, tú, tú Tienes algo en tu mirada que me mata me mat que al parecer nadie se percata. No sé percata Y no sé, mi alma sola se delata. se delata Ante tu ser, bella mujer Es que baby, tú, tú, tú, tú, tú. Tienes algo en tu mirada que me, que me mata Algo que al parecer nadie se percata siete mares y grito a los cuatro vientos para verte aún sigo pensando que es difícil tenerte nena mírame a los ojos aunque duela yo le pedirá la muerte que eso sea Ay, y es que quiero darte un beso no importa si el castigo es irme preso contigo voy a la luna y no regreso a comerte cada sobre peso, tu signo Zodiacal, o tu forma de pensar, me dicen directamente que algo estoy haciendo mal. Yo tomaré el riesgo, no me importa más, con tal de que te tenga en mis brazos ya. Me siento como un animal y tú me pesa te voy a casar. Si hay alguien más, lo pongo payas allá. ¿Qué razones hay muchas para poderte amar? Es que baby tú, tienes algo en tu mirada que me mata que al parecer nadie se percata no, no, no, no se y no sé mi alma sola se de Escaparme de tu lado ningún moto Tú eliges si besarme o me vuelvo loco Las manos agarrarte y apagar el foco Cansados de licor y de tanto pelear, pelear. Salimos del bar sin poder caminar, caminar. Ya en mi vaso y tequila mamá tequila. Se fuma un cigarro pa' tranquilizar yeah. Me miras, de cerca me miras Cada vez más de cerca Entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los ciclos que se miran respirando con